comentaba lo de Santiago Matías, y las personas eh, no se han enfocado tanto en la en entrevista, en lo que se dijo. Se han dedicado, y veo un grupo de periodistas, eh, a acabar a Santiago Matías. Eh, han publicado su ficha, que él tuvo una vez un problema legal, y se han dedicado a irse personal con este joven, yo creo y entiendo que no es la forma de criticar algo que no te guste. Se han ido muy personal con este muchacho. Y creo que muchas personas han defendido a Santiago porque entienden que la forma que están haciendo comunicadores, que ya no tienen una relevancia eh, en nuestro país, no es la forma correcta. ¿Qué tú opinas de eso, Álvaro? Bueno, bueno. Ah, ¿eh? ¿me escucha, Jené? ¿eh? ¿Se escucha ¿No? bien? Escucha. Yo te escucho bien, Nítido, habla. ¿Me escucha bien allá? Sí, sí, sí, sí, sí te sí, escucha Nítido. Sí, lo que pasa es que no hay retorno y no me veo en la pantalla. Particularmente tocamos el mismo tema que hablamos ayer, y sí, sí. Hay que visualizar la entrevista de dos factores. Si es la parte comunicacional, estrategia de mercadeo que estableció Santiago Matías, logró su cometido. Sí, él no iba a tocar cosas que como periodista otra persona le iban a tocar. Él fue, se enfocó directamente a en lo que él quería, que es promover a su candidato. La gente no ha entendido esa parte él no se iba a involucrar en cosas que a él no le, no le consierva. Recuerda que tiene un contrato con Gonzalo Castillo, con la campaña política, y él va a promover su candidato. Y muchas personas pensaban que iba a ser lo mismo que él hace en otro formato, como hacen otros periodistas. Y eso es lo que no han tenido muchas personas. Lo que, lo que hizo Santiago Matías, mercadológicamente fue un boom. Y es lograr que se hable de él. Hay un punto, por ejemplo, si te das cuenta, en las redes sociales han habido un video. Y ese video está colocado en la parte donde sale una valla. desde. es? Sigue, sigue. Sí. ¿Me escuchas? Bien? Bien? ¿Te escuchamos bien? Dile. Sí, sí. Una, hay una valla que dice, grande, grande, que incluso la pusieron después, dice Gonzalo La Pámpara presidente. Gonzalo La Pámpara. Entonces, si fue la idea promocional, como todo el mundo ha criticado a Santiago, y él ha respondido lamentablemente de una forma muy mala, porque no debe responder porque él hace su trabajo a su forma de ser, que a muchos no nos gusten y a otros no, pero él fue promover su candidato. Él llevó a Luis Abinadel, él llevó a otro candidato como Paliza, ha llevado a diferentes personas y ha hecho diferentes tipos de entrevistas. Ahora bien, que en esta no se utilizó o no se logró lo que él quería, muchas personas querían, es otra cosa, pero él no iba a llegar a eso. Nunca Santiago iba a utilizar su canal para desacreditar o buscar informaciones que le haga daño a su candidato y mucha gente no quiere entender eso si toma la plataforma de todo la plataforma de, de Santiago Matilla en todas aparece Gonzalo Castillo moviendo sus actividades él nunca va a hacer que, Santiago, que Gonzalo sienta mal en una entrevista y eso es lo que la gente no ha entendido yo por, por parte entiendo que que sí la entrevista la entrevista si no fue entrevista fue un conversatorio donde se promulgó como una ficción lo que realmente quería fue como un anuncio político de 44 minutos, eso fue lo que pasó oh, oh, para hey, mí yo veo para. que yo veo que usted puede criticar a Gonzalo y decir bueno, Gonzalo no dijo cosas que debió responder o sea, usted podía criticar al señor Gonzalo Castillo, usted lo podía hacer, Ahí usted puede hacer alguna crítica constructiva con Santiago, pero creo que irse personal eh, no hay lógica, o sea, no le encuentro lógica. Eh, criticar a Santiago Matías porque tuvo una ficha, un inconveniente, veo gente en las redes haciendo críticas, eh, en, el mismo, en la misma plataforma que han ido otros candidatos, o sea, en la misma personas que fue Luis, que fue Paliza, que fue Faride. Entonces, ahora que lo hace con Gonzalo, tú lo estás criticando de forma personal. O sea, yo no le encuentro esa lógica. ¿Cómo tú vas a criticar a Santiago Matías? Solamente por, porque lleva un candidato que tú entiendes que tú no estás de acuerdo con él. O sea, tú puedes criticar a Santiago Matías eh, de una manera constructiva, pero este personal, o sea, yo no le encontré eso lógica de presentar eh, su ficha eh, cuando tuvo un problema legal, eh, legal eh, hice de forma personal. No, no, no veo. Yo veo que sí. Hay gente que criticó porque tuvo un guión. Eso sí, la gente puede hacer una crítica de eso. Pero utilizar eso, yo sigo viéndolo bajo. O sea, yo lo veo bajo, no le encuentro lógica. Creo que hay gente que se está excediendo. ...que el fanatismo político lo tiene, lo tiene un poquito como, como loco. Y eso no estoy, no, no estoy defendiendo a Gonzalo porque a mí me da igual. Gonzalo puede tener lo que sea, el éxito que tenga, a mí ese dominio me importa. Yo no gano nada con eso. Eh, pero hice de forma personal contra este muchacho, atacarlo de forma directa... ...solamente porque entrevistó, tuvo la oportunidad... Que eso es, como le digo, eso Gonzalo analizó toda, todas las plataformas y eligió la que él entendía que le daba mejor proyección. Y la que le daba mejor proyección sin duda era, la en, en, en sentido de redes sociales, era la de Santiago. Claro, nosotros queremos que Alicia lo entreviste. Nosotros queremos que Alicia lo entreviste. Nosotros queremos que Nuria lo entreviste. Nosotros también, que Altagracia, que Uchi. Pero me gustó que gente como Alicia, como Uchi, Marino Zapete, gracias, no le importa si Santiago lo entrevistó o no. Ese tipo de periodistas no le importa eso. ¿Por qué? Porque ellos dicen, a mí no me eso no me va a ayudar en nada. En que fulano lo entrevistara o no lo entrevistara, eso no me va a ayudar en nada. Y lo que yo tengo que seguir concentrado es en la crítica a Gonzalo. Entonces, ese tipo de periodistas profesionales que no ven a Santiago como una competencia, no lo ven como un ni, fu, ni fa. No se fueron personales, pero otros periodistas que sí se han ido de manera personal, de forma personal, contra Santiago, se le está viendo, se le, se le ve muy bajo. O sea, usted puede diferir de Santiago en muchísimas cosas, o entender que la entrevista no tuvo acorde y hacer su par de críticas, pero atacarlo de manera directa, personal. Santiago tiene hijos, señores. Tiene madre. Entonces, ¿usted cree que a uno no le duele? Le digo yo porque yo sé, yo soy, yo fui de un barrio y, y ustedes creen que a veces hay gente que tiene ficha, lo digo yo porque lo he vivido, y porque quieren. A veces hay gente que a veces nunca han cometido un delito y han estado presos por tontería y se le mancha su, su, su vida. ¿Usted creen que, que, que, que en el barrio a veces la policía pregunta? En los tiempos, ahora no tanto, pero antes. Antes te fichaban a por cualquier pendejada. En el barrio. Entonces usted no puede coger eso siempre como un, como entender que es un insulto y, y siempre utilizarlo. Ah, la mejor carta, esa. ¿Entiende? Y, la, y si Santiago y si Don Gonzalo le dio, se, se benefició de la forma. Bien. Usted entendió bien. O sea, ¿qué había dicho yo? Yo, el equipo de Julio Binader, le monto a, a Luis, con Luis Nico Porán, le hago una contra en el sentido de redes sociales, que es seguro después de Santiago, o lo mando para el mañanero con el boli. Claro, lo mando para el mañanero con el boli. ¿Por qué? Porque esto es una estrategia. Todo el mundo está buscando estrategia. Así que usted no puede irse de, de hablar cosas de personal. Ataque lo que fue la entrevista, el concepto, pero no se vaya a personal con nadie. Eso se ve mal, se ve ridículo. Ridículo se ve eso. Yo apoyo esa parte, contigo. Yo la apoyo 200 veces esa parte, sí. Y la gente no ha entendido algo, por ejemplo. La idea cuál fue? Que llegara una entrevista al pueblo sin nada esperarlo. Si no me equivoco, con, con, eh, Santiago dijo a las 9 de la mañana, viene algo grande, una piedra voy a tirar. Hizo el, la entrevista, la dio sin promoción, sin nada. ¿Y a qué conllevó eso? A que la entrevista de inmediatamente saliera... Hizo el boom. Claro, claro. Ahora bien, donde muchas personas arcaicas, y voy a decir la palabra arcaica porque no han querido entender que ha cambiado la tecnología en la comunicación. Ha cambiado, es, es cierto. cierto. Entonces, ya Santiago está aprovechando esa tecnología. Incluso, déjame decirte algo que quizá mucha gente no ha entendido. Santiago le conviene que hable más mal de que bien porque se le sube su rating. Usted está atacando esa entrevista, claro, claro. Más tú estás atacando esa entrevista, más visitas consigue, porque eso es una en las redes sociales. Hay un eso, es como a gente que, que, que no le gusta los comentarios que yo hago y se mete al, al video de nosotros a acabarnos. Y lo que no se ha da dado cuenta es que en el momento que tú vas a ese video, dice algo negativo y lo comparte, tú estás haciendo que nuestro contenido tenga muchísimas más visitas y llegue muchísimo más lejos. Hay gente que no entiende en eso. O sea, hay gente que no entiende en eso. O sea, por eso digo que la mejor forma que debió la estrategia de PRM, para mí, para tumbar eso, en vez de criticarla, yo me hubiera dicho, óyeme, boli, yo quiero el team mañanero, eh, mañana en la mañana. Te voy a poner un ejemplo. Vamos con punto. Y Andrés, esta parte, ¿cuál fue el enfocarse Gonzalo el público de, de, público de quién el público de Santiago Matías ¿de cuánto gramos tiene un público de casi dos millones de personas jóvenes? Aprovecha las redes sí, fue su taller es sí, decir, no fue el, el ilustrado de Naco no fue al millonario de los Casicascos, no fue el, al, al billonario que vive en la parte alta de Gurabo Norte que se echa fresco, no ¿Se enfocó en quién? En una persona con su capacidad o no eh, educativa. eso son cosas de cada quien. Se enfocó en eso. Y eso fue su taller. Yo, yo creo. Dime tú el mensaje que te da Mami Yola. Dime cuáles son dos pesos que te ofrece esa persona. Si sí, yo. En internet. Bueno o malo. Eh, Alexandra VIP, por decirlo así, le, le encanta salir en paños menores. Y no sabe expresarse, no sabe hablarse. Y es una de las que más tiene seguidores en, en otro país. Sí, te más puse más dos más. casos, sí. ¿Qué te nutre? Alexander VIP? también ¿qué te nutre a ti? Eh, Mamillola. Por dos y dos puntos que son diferentes. Pero te llega lo mismo. Un mensaje a un público diferente. Lamentablemente, la gente no ha entendido que el mensaje de Santiago Matías lo logró. Hablar mal de todavía es más todavía. Albert, Albert, óyeme. Si el PRM, una estrategia, yo, si yo hubiera sido yo, la estrategia del PRM, yo lanzo a un al segundo o al tercer día, a Luis lo pongo con Luini. Yo lo pongo con Luini. Y, le, y de esa forma le hago un contragol para la entrevista. Yo le busco un contragol para la entrevista. Porque esto es estrategia. Criticar más y más y más a, eso, a la, la entrevista va a hacer que yo tenga más auge. Porque eso es lo que ellos querían. Tener el éxito que, ten, que tienen a través de las plataformas digitales. Y la plataforma digital, entre más tú criticas y más importancia le das más aumentan las visitas. Entiendan eso. Tienen que entender eso. Si usted no va a entender eso, usted no va a entender eso. Oye, qué coincidencia que después, oye, qué coincidencia que después que se la entrevista como dijeron salió esa cuatro vallas Gonzalo de la Pámpara. Claro. Ah. Eso es un, eso es un sí, sí Por ejemplo, aconsejaría el PRM, ahora mismo, si yo le Consejo, que traten de enfocar más su estrategia comunicacional a favor de su candidato para que saque provecho. Simplemente ese sí, no enfocarse en tirar una simple entrevista, porque dijo no dijo, enfóquese más en esa parte por ahí. Ahora bien, por parte de los periodistas que criticaron a este niño,